Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el cultivo de cannabis en coco. Y ahora es el turno de Jorge que desde Albacete nos pregunta por qué los abonos para el cultivo en coco vienen separadas en dos botellas. Normalmente los abonos de coco vienen separados en dos botellas A y B para que no reaccionen entre sí algunos de sus componentes. Siempre se tienen que emplear las dos botellas y en la misma medida mezcladas en el agua, pero nunca se deben mezclar en puro. Por ejemplo, Top Coco, A y B, son soluciones líquidas concentradas eficazmente formuladas y combinadas para la preparación de soluciones nutritivas aptas para su aplicación en sustratos orgánicos de coco. Se trata de un abono equilibrado que contiene los nutrientes principales,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 Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero os haya sido de ayuda estos consejos de cara a enfrentar un cultivo en coco. Si tenéis dudas ya sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos.